Yo lo que percibí es que su trabajo le gusta, conoce su trabajo, su marca y el porqué de las cosas. Y me pareció, como tú has dicho, muy buena persona sí. y un tío muy pasional por lo que hace. Con lo y cual pendiente de y es. pendiente eso de los, puntos de, los sí. puntos de venta, va a las tiendas. El otro día sí. incluso es, eh, un eh, almozara, eh, Fernando Murillo, eh, con algún reel que fue él a reponer allí, o sea, a hacerle un pedido, le estaba colocando las colocando las barritas en, en la tienda, o sea que, que bueno, pues sí, da, da, gusto, da gusto trabajar con, con gente así. Es decir, en la sección, hoy conocemos a hoy conocemos a Fernando Murillo de Ciclos Oye. Almozara, que ya le, le, le, le he mencionado. Sí, ya que lo has mencionado. Pues... Que bueno, que la mayoría, le, la mayoría le conoceréis, tiene un canal de YouTube, tiene una, una tienda que es Ciclos Almozara en, en Zaragoza y... Eh, bueno, le conocimos personalmente en la Rioja Bay Race eh, sí. el año pasado y, y bueno, pues siempre está ahí al, al pie del cañón Y quería destacar eh, es su estilo en YouTube Pues es estilo directo, se muestra cómo es Y bueno, pues es un, un gran tipo es Espontáneo, eso es y, y lo que quería decir eso también, la valorar porque él se hace sus vídeos, se, se le ayuda, bueno, pues imagino que es que, que su, su mujer, eh, se hace los vídeos, se edita, tiene un montón de vídeos de trucos de mecánica, eh, tiene uno, por ejemplo, que, que nosotros al final se nos quedó pendiente, pero os recomiendo desde aquí, por ejemplo, el, el, el engrase del embrague de los cambios y mano, que lo desmonta ahí pieza a pieza y lo, lo muestra, tiene, tiene vídeos de carreras... Eh, se ha pegado una temporada de ciclocross, ahora el tío que, que, que, que le da bien y ha, ha pillado podiums ahí en ciclocross. Y yo ahora me voy a poner en, en plan Antonio Antonio. Lid. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero a ti sí. lo que te gusta es el potro que tiene mecánico. ¡Ostras! Estuvieron... sí, sí, sí. Tiene sí. un potro ahí súper chulo en la tienda. Y le conozco además bien porque... <risa> estuvieron, bueno, eso no lo sabes, Antun. No, no, sabes? no, no, no, no que va pues, con... Pues es que han estado en la tienda nuestra, en bicicletas. Sí, lo o sea, dicho, yo... sí. Lo del potro. Sí, el potro, lo el mal potro, mal yo lo he, visto, lo he visto físicamente de la marca EZOR, EZZOR, eh, e ¿vale? Podéis echar un vistazo. Y, y tiene un potro eléctrico, pues para bicis eléctricas, para bicis eh, normales, que, que se, se, la, se maneja muy bien y además está muy bien de precio. <risa> ah, y hago un llamamiento, vamos a ver, va a haber alguien mejor que Charlie que os vaya, <risa> alguien mejor en el mundo, mejor que Charlie que tenga un potro como vuestro mecánico, aparte de Fernando Murillo de Ciclos Almozara, vais a tener a los dos mejores mecánicos de España con un potro mecánico enviarle a este chico un potro mecánico y unos yo quiero ver, ¿dónde está? ¿cómo puedo verlo?